Así mismo, ¿eh? Señores, Alessandra MVP le da la bienvenida a la Navidad oh, con ya. foto provocativa. Vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea. <risa> La influencia y empresaria Alessandra Actún no se detiene en su afán acaparar la opinión del público y los comentarios de las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la MVP publicó unas, provo unas provocadoras y fotos picantes con las que dio la bienvenida a la temporada navideña. Ella escribió, ay, ay. llegó Santa MVP con los regalos. ¿A dónde les caigo? Hablen, dijo ella en Instagram. Que esa publicación ha alcanzado 240 mil likes en el Instagram. Casi 240 mil likes. Sí, sí. Todo esto después de que salió el tema de Moza. No, que... Ha, vi, eh, disculpa, Camila, que justamente vi una publicación en internet que dicen que... Alessandra MVP está empeñada en este diciembre de acabar con Mozart La Paz. Sí, ¿Dicen no por ahí? Pero tan chula la foto, ¿no? Mira. Para el calendario, para un calendario. No, pero, pues ya viste yo, yo. Pero, yo, ¿y que yo dice, Yo estoy haciendo ella. la neta. Pero anda. yo no dije nada, no claro. que estamos en parte. Yo dije, eh, en Omaluma Luma wow, Guao y no él te, dijo, se ve no bien. No tengo necesidad de opinar en esas fotos. Ay, ya. Se acabó la sesión. <risa> No, yo no voy a hablar porque imagínate ya. Oh. La foto de Alessandra, Navidad. ¿Y, ¿Y qué quieren que diga yo? Yo no soy una mujer. <risa> <risa> ¿Tú me no la sigues, Alessandra? No. No, pero como, te, como decía, ¿verdad? Que ya lo que cae no es caso el sonido este mes para acabar con vos. Que no un ejemplo a seguir claro, Alessandra. No, claro que no. Claro que no. Y porque me acabaron el otro día. Cuando yo dije lo mismo, ¿eh? Una mujer que, que se va a ir dignidad. Está en Sueltas. YouTube. El, no, no, no, no, no. En YouTube está, cuando ¿Qué? yo dije eso mismo que tú dijiste ahora, y ustedes dos. No, porque. Ya, qué? Te, te llevo dos ganas, ¿eh? Pero él, pero, pero hablo, deja de estar alucinado y dilo no, como no, es. Yo. Háblame en español. Y yo la cosa y al final ustedes terminan aceptándolo pero que fue eso mismo que tú dijiste yo lo dije hace varios meses que Alessandra no es una influencia y que tiene ahí a la gente pero como ustedes quieren alessandra vamos a darle a Alessandra y yo usted fue uno está ahí en Youtube en cállese de busque ese tvt que está ahí en youtube donde neto dice no porque porque tú lo...? y ahora neto Luis neto no está ahí en YouTube no hay que buscarlo que tú dices, porque a mí ya me tú tienes hat, que cuando hablamos no te tenías hasta Alessandra ¿Eh? y ahora pero te tienes tiene ah. ah. Yo veo ah. que yo no tengo, no tengo que hablar, yo veo que no tengo que hablar de eso porque ya yo me he tirado muchas, muchísimas fotos y de mí no se habla. el gorrito de Navidad, coño, no hablan de sí, pero que la Navidad, esa muchacha también está muy de descubierta de para Navidad está poniendo mucho huevo. Yo la defendía antes, tú ves, pero ya está poniendo mucho huevo.